Hola gente, eh, bienvenidos una vez más a, Umad, a Umbanda. Eh, mi nombre es Edgar Rivero y bueno, hoy les traigo una explicación más de los puntos de Umbanda. Esta vez, la eh, cabela eh, eh, en... ...en uno de los puntos de, de nuestra la, amiguita, esta está tan querida y reverenciada por mucha gente, ¿no? ¿no? ¿no?, siendo de religión y hasta las que aún así no son de religión, eh, hay gente que la venera, la respeta, ¿no?, eh, ofrenda eh, todo lo que... Pero ¿no? No, es, no necesariamente por ser del culto, sino porque tal vez ya les concedió un deseo, eh, obró en algún milagro, ¿bien? Entonces eh, la gente se puede decir que se inclinó a, por así decir, creer en, en su magia, ¿bien? y hoy interpretaré uno de, uno de los eh, puntos de la Mancha eh, en mi parecer uno de los más bonitos que existe ¿no? y bueno, eh, sin más rodeo, aquí vamos Salve, reina dos seres Salve, mamá Mancha. Salve, su linda coroa que brilha no fundo do mar um dia vestida de branco tão linda ela apareceu venerando nas ondas do mar abençoando os filhos seus o gumiara que manda nas matas, o chumarela no fundo do mar, cavaleiro da Virgen María, ordenanza do Pai, Oxalá, Salve reina de los seres, Salve madre y mancha, Salve su linda corona que brilla en el fondo del mar. Un día vestida de blanco, tan linda ella pareció venerando en las olas del mar, bendiciendo sus hijos. O oh, es quien manda en el bosque, O oh, allá en el fondo del mar, Caballero de la Virgen María, son órdenes del Padre Oshala. Bien, gente, eh, ese fue uno de los tantos puntos de la Maya Maya y repito, en mi parecer, uno de los más bonitos. Y, y bueno, eh, antes de despedirme de ustedes, eh, les aconsejo que se suscriban al canal para que se enteren cada vez que yo subo un video bien. Eh, su pues, también les aconsejo que activen la campanita que está al lado del botón de suscribirse, para que ustedes se enteren, para que YouTube les avise cada vez que su servidor sube eh, un eh, Aprovecho este momentito más del video, cortito igual, para comentarle uno de los tantos proyectos que tenemos acá en Amada Umbanda. No solo nos dedicaremos a difundir lo que es... Los eh, puntos, los cánticos, las rezas ¿no? de, de nuestra, nuestra querida banda, eh, sino también eh, hablaremos eh, sobre mucho sobre las historias de las entidades. Eh, en cualquier momento eh, estaré grabando. Explicando los inicios de la umbanda por un, eh, por el, un tal Fernandino de Celio de Moraes, bien, ya por el, los 1908 y bien, eh, les aseguro que será una, una historia que les encantará, bien, eh, una historia sin precedentes, sin sin igual. Bien. Eh, y bueno, ahora sí me despido este, definitivamente de ustedes. Eh, y bueno, que pasen bien y nos estamos viendo en un video más de, aquí, de aquí. En el... chau, chau, chau. Que pasen bien y un bom ayer para todos.